Hola muchachos, en esta ocasión vamos a explicar cómo se soluciona el taller número 2 de la asignatura informática y herramientas. Van a entrar a la plataforma y ubicar la tarea 2 del segundo corte. En este tienen dos archivos, van a descargar los dos archivos. Uno de los archivos es un documento en TXT que tiene el contenido o la transcripción del taller a realizar. Ahí lo tenemos. Y el otro documento a descargar es, eh, digamos, la explicación de cómo debe quedar el taller. ¿Sí? Tenemos el ejercicio número 2 y el ejercicio número 3. En el ejercicio número 2 nosotros vamos a practicar configuraciones de fuente. Y en el ejercicio número 3 vamos a realizar configuraciones de párrafo. Para eso vamos a abrir Word. Un nuevo documento y vamos a copiar todo el texto del ejercicio de perdón del documento en txt copiamos con control c y pegamos con control v aquí tengo en este momento entonces eh, la transcripción del documento el primer ejercicio es muy fácil Voy a, aquí a dividir un poco la pantalla para ver al tiempo el taller. Y entonces poder realizar la configuración de formato de fuente correspondiente. Tenemos entonces este este texto. Vamos a ponernos de acuerdo en lo siguiente. Vamos a trabajar con fuente eh, Times New Roman vamos a seleccionar esa fuente en el primer ejercicio y vamos a trabajar con tamaño 12 en todo el contenido lo que vamos a ir haciendo es colocando cada uno de los énfasis correspondientes en cada palabra que se está ubicando en el texto voy a colocar aquí ejercicio 2 esto lo voy a centrar y le voy a colocar negrita y voy a colocar aquí mi nombre completo. Ustedes también deben hacer lo mismo. Ahora paso siguiente. Voy a ir tomando, por ejemplo, aquí dice coser. Entonces eso lleva negrita con control N. Puedo asignar la negrita. Pasta. Voy a pasar por aquí rapidito. Y vamos a colocar los énfasis. Este primer ejercicio digamos que es muy fácil. Eh, cuando es subrayado, pues tenemos algunas opciones de subrayado, como este subrayado que es fuerte, entonces lo vamos a aplicar y a colocar cada uno de los énfasis en el documento. Este es el primer ejercicio. Vamos a hacer esto rápido. Vamos a elegir algunos estilos de subrayado Si quiero hacerlo rápido con Control S, combinación de tecla Control S, puedo subrayar con doble clic selecciono la palabra y con Control S aplicamos el subrayado. Aquí tenemos este, Control N y el 2 de H2O es un subíndice. Entonces tenemos que colocar subíndice. En algunas partes del documento hay algunos errores que pueden ser de sintaxis o pueden ser de ortografía. Entonces, también esa parte la tendrían que corregir. Por ejemplo, aquí donde dice rayado, hay, digamos, un error de sintaxis. Entonces, si usted con clic derecho puede seleccionar la palabra correcta y hace la corrección. Y donde dice ligeramente salpimentar, hay un error porque hay un doble espaciado. Pueden activar este control en párrafo, este que se llama mostrar todo, para ver los espacios del documento. Entonces, aquí tengo que corregir porque hay un error. Corregimos, ¿no? Y colocamos los énfasis en el documento. La palabra abonaré lleva tilde en la E. Para colocar la tilde, primero colocamos la letra la tecla de la tilde, que es la que está justo al lado de la P y luego la tecla que vamos a tildar, que es la E así que es muy fácil esto va con negrita, control N y con un subrayado fuerte lo mismo haremos entonces con el resto del documento Atestigua es un subrayado de hormiga, ese ya lo habíamos visto, simplemente seleccionarlo. Y vamos seleccionando los subrayados correspondientes. Los énfasis. Y los subrayados. Eh, Corregimos la sintaxis. Y aquí tenemos que colocar en esta parte del texto, como se muestra acá, un doble tachado. El doble tachado lo vamos a seleccionar de la siguiente opción. Fuente. Y nos vamos a efectos y buscamos doble tachado. Y le damos clic en aceptar. Y la última configuración dice... Eh, producción, distribución, administración y consumo, ese, ese digamos formato de fuente es eh, un super índice. Entonces seleccionamos el texto y elegimos super índice que es esta opción. Con estos pasos entonces tenemos finalizado el primer ejercicio. Para el segundo ejercicio vamos a tener en cuenta lo siguiente. Eh, muy pendiente que tengan activo este control que se llama mostrar todo en párrafo para poder visualizar los espacios que hay entre, entre cada parte del texto. Si ustedes observan, van a ver de pronto algunos, algunos símbolos. Eh, este símbolo que está aquí, que parece una nota musical, indica que ahí hay una finalización de, de línea. O lo que nosotros conocemos como un Enter. Eh, en los trabajos que nosotros vamos a realizar. Eso no se va a permitir. Nosotros no podemos tener finalizaciones de línea. Para pasar a una nueva hoja. Entonces lo voy a quitar con la tecla suprimir. Voy a ir seleccionando. ¿sí? Y solo voy a dejar. De un párrafo a otro párrafo. Dos símbolos de estos. ¿sí? Para pasar este texto a una nueva hoja vamos siempre a insertar un salto de línea voy a ampliar la pantalla para que se vea completo, un salto de página, perdón me voy a ubicar aquí y voy a ubicar este control que se llama salto de página esta es la forma correcta de pasar un texto de una página a otra página, no es dando enter, enter, enter sino es agregando lo que se llama salto de página. ¿Ya vieron cómo es? Y entonces tenemos el ejercicio número 3. Vamos nuevamente a dividir la pantalla. En el ejercicio número 3, la configuración que vamos a realizar se llama una configuración de párrafo. Vamos a estar trabajando con lo que se llama eh, sangría derecha, sangría izquierda, eh, interlineado, eh, espacio después del párrafo o antes del párrafo y alineación del texto. Entonces vamos a iniciar. Lo primero es que este texto va a ir en negrita y centrado y le voy a colocar un tamaño de fuente de 16 puntos. Luego entonces, tal cual como lo estamos viendo aquí, <coughs> vamos a comenzar a hacer la configuración del texto. Este primer párrafo o este primer texto va a llevar negrita, va a, llegar, va a llevar un subrayado fuerte. Vamos a colocar un tamaño de 14 puntos y lo vamos a centrar. Esa es la configuración. Luego de eso vamos a aplicar una configuración de párrafo especial que haga que este texto o este párrafo se aleje un poco del párrafo que le sigue. Entonces con el párrafo seleccionado vamos aquí a opciones de párrafo y nos ubicamos en este control. Y configuramos algo que se llama espaciado posterior y lo vamos a colocar en 18 puntos. ¿Sí? Ahí notamos que entonces se aleja un poco. Luego vamos a seguir con el siguiente párrafo. Voy a seleccionar este texto. Vamos a colocarlo en cursiva pueden seleccionar las teclas control K para colocar el texto en cursiva y la alineación de este párrafo es alineación hacia la derecha entonces puedo presionar aquí y alinear a la derecha y si se dan cuenta hay un espacio digamos bastante eh, marcado entre este párrafo y el que le sigue vamos entonces a configuración de párrafo y vamos a configurar el espaciado posterior en 18 puntos luego de esto vamos a configurar el siguiente párrafo este que está aquí si se dan cuenta hay un error de sintaxis lo vamos a corregir otro error de sintaxis también hay que corregirlo este párrafo, la configuración adecuada de este párrafo es, eh, con relación a la orientación, es justificado. Entonces vamos a seleccionarlo y vamos a utilizar este control que se llama justificar. Eh, también debemos configurar la sangría derecha del, de este párrafo. ¿Para qué? Para que esto no llegue hasta el final del margen o al margen derecho de la, de, del documento, sino que llegue hasta una parte solamente, entonces nos vamos a ir a Vista, voy a ampliar aquí un poquito, vamos a ubicar esta opción en Vista que se llama Regla, para que se muestre, digamos, todas estas opciones que están acá, y vamos a configurar con este control que se encuentra aquí, que se llama Sangría Derecha, la Sangría Derecha del documento, de este párrafo, perdón, hasta, hasta que estemos aquí. Con la configuración muy parecida al documento. A ver. Aquí estamos. Aquí estamos bien. ¿Listo? El siguiente párrafo. Es este que está acá. Todo este párrafo que se encuentra aquí. Es un solo párrafo. Y en nuestro documento. Lo tenemos, digamos, dividido en 1, 2, 3 y 4 párrafos. Entonces lo primero que vamos a hacer es convertirlo en un solo párrafo. Para eso voy a eliminar las finalizaciones de línea. Con suprimir. Vamos eliminando con suprimir. Y lo convertimos en un solo párrafo. ¿Cómo sabemos que es un solo párrafo? Comienza por aquí. Y termina con una sola finalización de línea. Con un solo símbolo de estos. Ahora vamos a digamos a configurar lo que tiene que ver con la orientación del texto. Que para este caso es alineado a la izquierda. Entonces vamos a seleccionar el párrafo. nos Vamos a la pestaña inicio y vamos a alinear a la izquierda. Verificar que está alineado a la izquierda. Y la sangría. Configurarla para que quede lo más parecido a nuestro documento. Sangría derecha es lo que hay que configurar en este par. Aquí tengo... Entonces recuerden configurarlo hasta que, hasta que este párrafo quede lo más parecido al documento en PDF. Ahí dice Juana de Europeza con un ramo de flores. Nos quedó la sangría derecha casi llegando al número 8. Y aquí estamos ya listo este tercer párrafo. Por último, por último, voy a borrar este párrafo que está repetido. Vamos a configurar este que está aquí. Solamente vamos a cambiar la orientación que es justificada, eh, perdón, centrado, y vamos a aumentar el tamaño de la fuente. Vamos a colocar tamaño. 16 vamos a cambiar la configuración de este párrafo porque todo está en mayúscula lo debemos configurar para que no esté todo en mayúscula, entonces aquí en este control vamos a colocarlo tipo oración Ahí. minúscula, perdón vamos a colocar minúscula y vamos a corregir la, la sintaxis. Guanás bueno, con mayúscula, iniciando en mayúscula porque es un nombre propio. Badenes también es un nombre propio, así que va iniciando en mayúscula. Esto va en mayúscula. Pueden cambiar eh, de mayúscula a minúscula con esta opción. Aquí, y colocar mayúscula. Y vamos configurando. Y podemos hacer los énfasis. Aquí esto va subrayado. Un subrayado fuerte, ¿verdad? Subrayado. Y aquí hay un error. Yo creo que me está quedando lo más parecido posible. Creo que puedo aumentar un poco el tamaño de la fuente. en tamaño 17 no 17 y voy a configurar un poco la sangría derecha hasta que quede lo más parecido a mi ejercicio original, lo, lo voy a dejar así, un poquito menos la sangría Y el último párrafo está configurado con una alineación hacia la izquierda y hacia la derecha. Listo. Así debe quedar nuestro ejercicio. Primer ejercicio con énfasis. Segundo ejercicio con configuraciones de párrafo. Un salto de página para separar el primer ejercicio del segundo ejercicio. Eso sería todo. Hasta luego.